Hablando de Pitágoras, resumen semanal del 23 de noviembre al 29 de noviembre Vamos a hablar cómo están los datos Directamente vamos a ver la previsión Que es agradable ver que estamos bajando Más rápido incluso de lo que se esperaba No mucho más rápido Pero sí por lo menos vemos Que estamos ya en cifras cercanas a 300 de incidencia acumulada Todas las curvas han llegado al pico máximo Incluyendo fallecidos que es la que más sufrimos Y ya empezamos a bajar Vale, datos positivos Después tenemos imágenes como estas, que son para sacarse los ojos y tirarlos por la ventana. Mirad, esto es de este fin de semana, calle Preciados. Aquí todavía. Imágenes que no podemos permitir. Nosotros ya empezando por nosotros mismos, mentalmente. Todo lo que hemos avanzado no puede llevar a esta Navidad con la máxima normalidad que queremos. No es una Navidad normal, estamos en el final de esta pandemia, nos quedan unos meses... Y no podemos tener esas condiciones de Navidad. salvar la Navidad es un mensaje muy, muy peligroso. Estamos superando esta ola y viene otra nueva que ya viene de Asia. Ya lo hablamos aquí. La hemos avisado que viene una nueva ola. Y tenemos que tener unas condiciones muy buenas. Como tengamos otra vez las condiciones que teníamos en Octubre. Vamos a saturar los hospitales y van a haber de nuevo muchos muertos. Así que seamos conscientes de que esta Navidad es totalmente diferente. Bueno, voy a cambiar de tercio que no me gusta echar broncas Seamos prudentes por favor. Mucha paciencia, mucha ciencia Y vamos con una idea que me gusta mucho Que es la de la distribución binomial Y los casos de COVID en las cenas de Navidad Se está hablando mucho de si las cenas son de 12, de 10, de 6 Hay distintas comunidades que han determinado unas medidas Vamos a hablar de qué probabilidad de contagio hay en una cena de Navidad Este es el tema de esta semana a tratar Vamos a imaginar que cada uno de nosotros es una moneda Por tanto tenemos una probabilidad de contagio Que es la incidencia acumulada ya sabéis, si estamos ahora mismo en 300 Pues es 3 de cada 1000 Por lo tanto tenemos una probabilidad De 0,003 Sería nuestra probabilidad de contagio Esa sería nuestra cruz Y la cara sería, pues el resto de probabilidad Que es 99,7% De no ser contagio ¿Vale? Entonces cada uno de nosotros En una cena somos una moneda Así que vamos a lanzar muchas monedas Y vamos a ver la probabilidad De que haya al menos una cruz ¿Vale? Es como lanzar le digo una moneda muchas veces Vamos a decir 12 veces Que es una medida que todos tenemos a la cabeza Como los 12 apóstoles 12 personas con una probabilidad de 0,003 Os dejo el link por aquí abajo para jugar vosotros a la binomial Esto es online, esto es muy sencillo Entonces tenemos esa probabilidad Y queremos saber la probabilidad de que al menos haya un contagio Sabéis que en espacios cerrados con que haya un contagio La probabilidad de contagio global es alta ¿vale? Sobre todo en una cena donde se evita uno bebe y al final eh, pierde la prudencia Entonces, vamos a decir todos los números que sean mayores que cero Y esta es la probabilidad Tendríamos 3,5% de posibilidades de tener al menos un contagio en una cena de 12 personas 3,5% ¿Vale? Una cantidad nada despreciable Es decir, 4, para redondear, de cada 100 cenas tienen al menos un contagio Si hablamos de... De cenas de 12 personas. Vamos a hacer de 10. 2,9%, casi 3%. Y vamos a ver de 6. 1,8%. Vale, la idea es, si somos 12, hacemos cenas de 6 o hacemos cenas de 12. O la otra idea, la medida restrictiva de reducir más los grupos, ¿es buena o no es tan buena? Pensemos sobre todo en esto de hacer dos cenas de 6 en lugar de una de 12 Vamos a hacer dos de 6, voy a sacar la calculadora que sabéis que a mí me gusta mucho Pues yo tengo dos de 6, por tanto tengo 0,0179 Probabilidad de tener al menos un contagio en la primera cena Si lo hago por 2, en dos cenas tengo esa probabilidad de contagio Por lo menos la probabilidad de que haya al menos un contagiado es verdad que aquí tenemos que decir que tienen que ser todas las personas distintas Pero vamos a imaginar, tenemos dos cenas en lugar de una familia de 12, Se juntan en dos de 6. Pues hay 0,0358 3,6% de probabilidad de contagio Y ahora vamos a hacer una cena de 12. Que ya lo hemos visto antes pero No me acuerdo y hay que verla Y es 35,4 Se reduce la probabilidad porque no es una distribución aditiva. No consiste en que 6 más 6 son 12. Consiste en una distribución que se va acumulando. Por tanto, cuanto más, tiene un, no, es, no es la suma, sino es un poco menos de la suma. ¿Vale? Entonces, esa medida de ha, hagamos cenas de 6. Vamos a respetar las reglas, las leyes. Pero no es buena idea. Además, ya para terminar, vamos a hacer también combinatoria online. Es decir, tenemos. Grupos de 12, tenemos un, una familia de 12 personas y queremos separar grupos de 6 en 6. ¿Cuántas combinaciones hay posibles? Pues fijaos, hay 924 cenas posibles de 6 en 6 en un grupo de 12 personas. No es buena idea tampoco redistribuir todo lo, su grupo de 6 personas en esa familia o en ese grupo de 6 personas. Al fin y al cabo, todo se basa en lo mismo. Prudencia, prudencia, prudencia Estamos en la recta final Además, mensaje muy importante La clave de todo esto es Estar en espacios abiertos Se reduce la probabilidad 18 veces La que sea, se reduce 18 veces Así que, mucho ojito Y antes de irnos, un poquito de spam Aquí os recomiendo, raíz de 5, 300 años Soñando con Andresa Casamayor Justamente el 30 de noviembre Se cumplieron 300 años del nacimiento De esta gran matemática De la primera mujer ...en escribir un libro de ciencias en castellano... ...en la historia, eh... ...ojito... ...y aquí lo celebra la Universidad de Zaragoza... ...concretamente el Instituto Universitario... ...de Matemáticas y de Aplicaciones... ...os recomiendo todos los eventos... ...ya digo, el programa lo dedicamos a eso... ...podéis escucharlo con Raquel Villacampa... ...con Pedro Miana... mejor con Vallesana... ...y también os recomiendo aquí... ...si me queréis invitar a un café... ...a una croqueta, lo que queráis... ...aquí estamos... ...con muchas raíces... ...muy racionales perdidos... ...tengan unas buenas navidades... ...un buen mes de diciembre... Un buen puente que viene ahora. No hagamos que las predicciones se rompan por causa humana. Así que seguimos mañana más o menos por menos. Por inducción, N más 1. Que en esta vida al final, a veces todo aburre, pero puedes volver a empezar.